Eh, bien, y si sí, habíamos seguido con una película muy musical, eh, con el, todo el tema del jazz y el swing, en eh, la siguiente película deci, decidieron repetir la fórmula y hacer unos gatos que eran muy musicales también, los aristogatos esta me encanta el título en inglés en, en lugar de ser de Aristocrats, es de Aristocats, quitándole la R y ya está, que parece además como el chiste este verde asqueroso no, pues, pues nada, es, es de un, unos gatitos de una señora multimillonaria resulta que le va a dejar toda la herencia a los gatos y el mayordomo que es el malo pues decide, pues voy a tirar a los gatos al río y así me tienen que me tienen que dar a mí la herencia y ya está y es toda la gesta que tienen los gatos encontrando ahí un gato callejero que eh, tiene un lío con la con la madre y demás hasta que consiguen llegar a la, a la casa y echar al, al mayordomo. Básicamente, una pelea por una herencia que suele ocurrir en cualquier buena familia sí, de alta parece una historia de Agatha Christie, excepto que desde el principio sabes que es el mayordomo. <risa> es el mayor, que es el mayordomo, efectivamente. Tuvo un presupuesto extraordinariamente bajo, que decirse que no era una de las películas de las grandes apuestas de la, de la casa. Tuvo apenas un presupuesto de 4 millones de dólares. Y sin embargo, recaudó. Ni más ni menos que 55 millones eh, Quiere decirse que mm. Acertaron de pleno con con la, con, fórmula. con la fórmula Es que yo creo que también en el libro de la selva ya había sido una película muy exitosa sí. De hecho yo no sé cuántos habrán Pero, pero yo recuerdo esta película haberse reestrenado y en, en cine en los 90 O con, cuando sí. yo no Era, era, era jovencico es, es, esta, esta parte de aquí que estamos escuchando de la canción ¿Sí? Es súper racista Es, es el, el batería resulta que es chino Y entonces empieza con los palillos de la batería A tocar el piano como si estuviera comiendo con palillos chinos bueno no, hombre no es racista es una es como se llama esto un, um, un tópico un tópico ya está sí pero que, que yo creo que lo, lo que hizo disney en este caso es como nos hemos metido esta super hostia que se metieron con la, la Bella durmiente es vamos mm -hmm. a hacer películas de un presupuesto mucho más bajo y vamos a tirar y, y estos es tiros al aire hasta que nos salga uno que nos saque de pobres y le salieron dos o tres al contrario que con fantasía que es una película de corte elevado con también musical pero con esa música eh, digamos que no para todos los públicos. Esto es para esta, Schumann, claro. Esto era música muy popular y muy contemporánea de la época, con lo cual que el, el público tuvo una grandísima aceptación de esta fórmula y de hecho es la que se viene repitiendo desde entonces.